No hay dudas sobre las condiciones de discriminación sufridas, aún hoy, por los pueblos y nacionalidades indígenas y de otros pueblos que conforman el Ecuador. Según tu perspectiva de catedrático universitario e investigador, ¿cuáles son las causas profundas que explican esta realidad y sus expresiones en el campo específicamente de la educación superior? Las causas de la discriminación, de la exclusión que se dan en la nación ecuatoriana y latinoamericana se reflejan en la universidad, porque somos ciudadanos eh, que, que transitamos de un espacio a otro. O sea, los mismos ciudadanos que están en las universidades son los ciudadanos que han sido formados por la sociedad ecuatoriana y la sociedad latinoamericana. Estas causas, como lo he planteado en algunas oportunidades, están en las raíces de la construcción de la identidad nacional. Una identidad nacional que se estructuró bajo la herencia del colonialismo español y que provino de una sociedad de castas que ubicaba a las personas de acuerdo a su condición sociorracial. Si tú eras europeo y español, eras, eh, eh, tenías, estabas en la cúspide de la pirámide, luego seguían los criollos, después los mestizos, y por último estaban los indígenas y al final los esclavos. Entonces, esa casta, esa pirámide de casta social, ¿quién no lo creyera? Se ha mantenido hasta el día de hoy intacta. ¿Y cómo lo demostramos? Si tú analizas los indicadores sociales de pobreza, de ingresos, de empleo, de analfabetismo de escolaridad de educación superior de títulos universitarios hasta de hasta de puestos labo, hasta de puestos burocráticos te das cuenta que aquellos que desde la colonia se autoidentificaron como la casta de la blanquedad aún se mantienen hoy con los altos indicadores o sea de más posibilidades de poder y más de posibilidades de garantía de derechos los indicadores sociales lo que te demuestran a ti es una satisfacción de derechos y de ciudadanía y si tú analiza de que la población ecuatoriana tiene menos pobreza en la medida en que se va aclarando el color de la piel, eso implica de que la estructura colonial desde de la época aún se mantiene. Entonces, yo veo que estos elementos son los que eh, profundizan las desigualdades hoy en día. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos de que es necesario que las universidades, las políticas públicas del Estado y la sociedad en general desarrollen una estrategia de descolonización de la sociedad, de descolonización de la nación para salir del Estado monocultural, mestizo, homogénico, eurocéntrico a pasar al Estado plurinacional, un Estado plurinacional que implica un nuevo pacto social de entendimiento de las diversidades, de construcción de nuevos imaginarios, de narrativas diferentes de la ciudadanía, de la democracia, incluso de la distribución equitativa del poder. Yo creo que que este Ecuador en estos últimos años y no lo digo porque, porque tengo una, una, un, una admiración de los cambios ideológicos y paradigmáticos que se han impulsado desde la revolución ciudadana, no lo digo lo digo más allá, lo digo como un académico y esto lo compartimos algunos como Boaventura de Sousa Santos por ejemplo que pensamos de que el Ecuador Bolivia principalmente están dando pasos importantes para la descolonización, faltan cosas, pienso que el Estado debe asumir con responsabilidad una revolución cultural que descolonice las mentes, las instituciones y las estructuras. Y esto debe hacerse en las universidades. ¿Cómo? ¿Cómo descolonizamos las universidades? Democratizándolas. En primer lugar, planteando una heterogeneidad epistémica, donde no tengamos una sola visión del, de, del conocimiento, donde no mantengamos un poder epistémico eurocidental sino que nos demos cuenta que hay otras narrativas posibles, hay otros conocimientos científicos no occidentales posibles, los conocimientos de los pueblos indígenas, los conocimientos de los pueblos afrodescendientes. También es necesario democratizar la universidad, es decir, descolonizarla, generando amplitud y ensanchamientos. ¿Cuántos docentes indígenas eh, y afrodescendientes hay en las tres universidades de posgrado en el Ecuador? Esa es una pregunta que yo hago frontalmente. Yo puedo ser la excepción. Bueno, eso confirma la regla. Pero si tú entras a los salones de clases, te das cuenta de que el poder del conocimiento docente no solamente es masculino, como lo han demostrado algunas investigaciones del CENESID, sino que también es un poder blanco y es un poder octogenario también, incluso, formados eh, en, en, las viejas, en las viejas escuelas paradigmáticas que, que eran monolíticas culturalmente. Entonces, democratizamos la universidad, eh, generamos descolonización cuando le damos entrada a los intelectuales, a los universitarios, a los profesores indígenas y afrodescendientes. Otra, otro elemento, el estudio de las culturas. ¿Cuántas cátedras de estudios indígenas hay en las universidades del país? ¿Cuántas cátedras de estudios afrodescendientes? En el Ecuador no se enseña la historia de África, no se enseña la historia de Afroamérica. ¿sí? Ahora Ecuador hace parte de... Va a ser, el año entrante va a desarrollar la cumbre mundial de África, eh, América Latina. Pero, ¿qué vamos a mostrar de acercamiento con África? Desconocemos la realidad de África. No tenemos una cátedra, con pocas excepciones, que enseñe la, la diversidad cultural. Y si esto sucede en la enseñanza, en investigación, ahí sí estamos bastante quedados. Entonces, yo creo que si, al, si desarrollamos proyectos de vinculación con la sociedad para fortalecer la sociedad civil de los pueblos y las nacionalidades, si abrimos eh, eh, la... la el cuerpo docente para los pueblos y las nacionalidades. Si permitimos políticas de acción afirmativa para que más afrodescendientes y más indígenas, más montuyos entren a las universidades, ahí estamos democratizando y estamos descolonizando. Si descolonizamos la universidad, descolonizamos el Estado y podemos avanzar del Estado monocultural al Estado plurinacional. El Ecuador no es extraño a los procesos migratorios y esto es muy importante. Personas de varias latitudes han llegado al Ecuador, ecuatorianos se han ido a otros países y están regresando, más aún la Constitución los ampara. En tu concepto, ¿cómo se están dando estas inserciones en la realidad del país y particularmente en la educación superior? Tanto los extranjeros que vienen a nuestro país como los ecuatorianos que retornan? La, las migraciones eh, al Ecuador las migraciones al Ecuador le están dando un desafío de además de ser una nación intercultural tiene que ser una nación cosmopolita y creo que eso es una realidad que todavía no la hemos podido desentrañar fuertemente. Las migraciones tanto de ecuatorianos que han retornado como Muchos eh, no nacionales que hemos venido al país a construir, a darnos una oportunidad de desarrollo, a intercambiar, eso nos permite a nosotros eh, tener distintas visiones del mundo, visiones cosmopolitas, visiones contemporáneas, posmodernas podríamos llamarlo así, que de alguna manera eh, ayudan al desarrollo de la nación. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el racismo y aquí hay que hablar del racismo, en este escenario específicamente, tiene distintas presentaciones, y una de estas presentaciones, aunque conceptualmente algunos la ponen en otro escenario, es la xenofobia, porque ese miedo al otro, ese miedo a la inclusión del otro, porque creemos de que el otro, eh, el otro es el no nacional, el ajeno, piensa que viene como a... a amenazar la tranquilidad cultural, social que hemos construido en el país. Entonces, ese miedo al otro, esa especie de xenofobia, genera bastantes tensiones que no permiten de que haya una armonía absoluta en este desafío del cosmopol cosmopolitismo. Tomando en cuenta la complejidad de las problemáticas presentadas por ti, en esta entrevista, ¿cómo planteas el desafío de la construcción del Ecuador como un país plurinacional e intercultural? ¿Cómo podrían estos grandes principios expresarse en la educación superior? O sea, ya lo sostuve eh, anteriormente. Creo que la legislación, la, la constitución fija reglas, normas eh, para aplicar políticas públicas para la interculturalidad y la plurinacionalidad en la educación superior, ¿sí? Resumo, la, la LOES habla de políticas de acción afirmativas, habla de políticas de cuotas, eh, los reglamentos del CES obligan que la interculturalidad sea un eje transversal de todos los programas de pregrado y posgrado. Eh, hay una política muy seria para la investigación en conocimientos ancestrales. Hay una promoción importante para que los estudiantes eh, de los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan eh, mantener, eh, mantenerse en la universidad. Pero eso no se está aplicando. Ese es el desafío más importante. ¿Cómo hacemos pasar de la norma ¿sí? a la vida práctica y a la vida cotidiana? Mira, el racismo es violento. Sí, y yo creo que se necesitan medidas radicales para, para obligar a cambiar la actitud eh, colonial de la blanquedad del poder de dominación en las mentalidades de los burócratas. A mí me gustaría que el CES tuviera una legislación mucho más fuerte para obligar a las universidades en los procesos de recategorización, obliguen a incluir la interculturalidad como un elemento no transversal, sino como un elemento concreto. Cuotas de estudiantes, cuotas de profesores, número de proyectos de investigación, cátedras de afrodescendencia, cátedras de estudio de África, cátedras de estudio de los pueblos indígenas, o sea, datos empíricos concretos que no se dejen al libre albedrío de las universidades, sino que sean condicionadas. Creo que ese es un primer elemento importante para eh, crear interculturalidad y plurinacional desde la educación superior. Otro elemento importante es que necesitamos la reglamentación del artículo 74 de la Ley Orgánica de Educación Superior, es decir, que haya una resolución por parte de las eh, instituciones de educación superior que permitan de que eh, eh, se apliquen las acciones afirmativas para mejorar el ingreso de los pueblos y las nacionalidades. Pero Aquí hay que tener en cuenta un tercer factor y es la educación secundaria. No podemos pretender de que vamos a democratizar la enseñanza en la educación superior si tenemos un sistema educativo eh, en las condiciones que tenemos. Afortunadamente, tengo entendido que hace pocos días el presidente de la República firmó un decreto reformatorio para mejorar el sistema de la educación, de la educación secundaria, que tiene que ser intercultural y plurinacional entonces esto hay que mejorarlo por ejemplo con mayores oportunidades de enseñanza de, y de fortalecimiento de capacidades a los estudiantes de las zonas rurales que un joven que estudia en el colegio experimental de tachina tenga las mismas condiciones para eh, que tienen los estudiantes del colegio san gabriel o, o el de la condamine o el colegio alemán. Es decir, sí, tenemos que avanzar en, el, en la modernización del sistema de educación secundario de tal manera que tengamos jóvenes con altas capacidades preparados que puedan pasar los exámenes del ENES o los exámenes del bachillerato en matemáticas, en racionamiento abstracto, en inglés, en actitud verbal, ¿sí? en las mismas condiciones. Si tú generas todas esas oportunidades en una buena educación secundaria, te lo aseguro que no van a ser necesarias las políticas de acción afirmativa en las universidades. Democraticemos primero la educación secundaria para generar mayor apertura en la educación superior. John, te agradezco, siempre es un gusto conversar contigo, aprendo muchísimo. <risa> bueno, muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno.